¡Muy buenas! ¿Y cuál es el reto de esta semana? Os lo podéis imaginar, ¿no? Ya habéis visto el cartel. Pues no es dejar el erotismo, es dejar la pornografía. Y sobre todo va por vosotros, los chicos. ¿Y por qué este reto? Diréis, si el sexo es súper saludable. Por supuesto que sí. Y cualquiera que me conozca sabe cuál es mi opinión al respecto. Pero sí que es cierto que la masturbación en solitario que el sexo, que la pornografía hace que generemos más eh, dopamina, que es aquel eh, neurotransmisor que hace que nos dé un placer instantáneo, igual que pasa con un montón de drogas, con el azúcar y con comportamientos eh, que son adictivos. Y el porno al final no deja de ser un comportamiento adictivo. Y aquellos que habéis visto como no, pues al final es eh, no dejas de, de buscar placer inmediato todo el rato. Mientras que cuando tienes sexo en pareja, pues generas otro, otras hormonas como es la oxitocina, la conexión. Y además, al hacer el sexo en pareja, también puedes acceder a un estado de flujo, abandonarte y hacer que todo tu, tu cuerpo funcione mejor. Para los deportistas, ya sabéis, estar en ese estado de flujo o en la zona. Y con la pornografía no lo consigues. Pero bueno, el reto de esta semana es eso, estar una semana entera sin pornografía. Y aquí, bueno, lo, lo dejaremos así. Para mí sí que podéis realizar la masturbación con vuestra visualización, rememorando historias pasadas porque así vais a utilizar una técnica también que sirve para sacar de nuestro baúl de los recuerdos aquellas experiencias positivas que tenemos. Os diré que al, para documentarme para este reto, sí que es cierto que lo que os digo, que el, el, los orgasmos en solitario o los orgasmos en pareja tienen sus diferencias. Y una de las diferencias es esa, que ese estado de flujo, esa zona óptima solo consigues cuando dejas de, te abandonas, eh, abandonas el control y estás con una pareja. Pero bueno, aquí vamos con el tema de la dopamina sobre todo y practicar la visualización y ese baúl de nuestros recuerdos. Así matamos dos pájaros de un tiro, así que ya sabes, sobre todo si eres hombre... Eh, deja la pornografía por una semana y si te resulta difícil, pues todavía con más motivo. Déjala por durante más tiempo. Y las mujeres, pues el orgasmo femenino es, os da una salud increíble. Mucho más que a los hombres. En fin, es que triste ser hombre. Espero que os haya gustado este vídeo, practicar el reto y nos vemos en los siguientes vídeos. Agur yogur, suscríbete al canal, dale a la campanita, mira otros vídeos, adiós.